Señores, a mí no me gusta hablar de, de esta muchacha porque esta es una bucaláe. Sí, esta es una, eh, una desquiciada en las redes. La mami Jordan, la, ay, ay Dios mío, mira qué foto. La mami Jordan habla sobre la protesta. La controversial figura, oye, figura pública, porque eso hay que corregirlo más cuando estemos ya más posicionados, que a todo el mundo no se le puede decir figura pública. La figura pública y personaje, ajá, personaje de las redes sociales conocida como la Mami Jordan, dio su parecer sobre la protesta que se realizan desde el lunes en la Plaza de la Bandera en Santo Domingo. Dijo que está bien que vayan a protestar, pero que este cuerpo no vende votos ni botas. Señala además muchos de los que están ahí están buscando sonido llamó a los que dan su voto por pica pollo. Dame un enfoque, me favor, dame un enfoque. Flaco, acércate más, acércate más, por favor. Para yo mandarle un mensaje a la mami Jordan. Tú no hace falta en la protesta. Una vergüenza que tú fueras. Gracias. La mami Jordan se ha caracterizado, se ha caracterizado por ser una plebe en las redes sociales, en cual los niños eh, a veces la ven, los que no tienen cuidado. Y para mí es una persona, mi pensar. Es una persona que no tiene ni que hablar de ese tema. Porque no tiene nada de aporte a este país. ¿Qué le está aportando la mamillona de este país? Una ratrería cada rato. Que le da golpe al marido. ¿Entiendes? Entonces, el público, ¿sabes lo que tienen que hacer? Bloquearle la cuenta. Para que ella no hable más de eso. Eso es lo que tienen que hacer. Porque esa mujer no pinta nada en este país. ¡Nada! Yo creo que hasta, hasta Carlos Montesquieu ha ido calladito. ¿Tú entiendes? Aquí vamos a armar un equipo como, como lo hace el que pega y despega, como un equipo táctico. Eso lo vamos a armar nosotros aquí también. El equipo suave hace aquí, eh, bloquea todo el mundo. Eh, una persona que, que no merece ni que la cámara la vean ahí. ¿Tú entiendes? Porque no ha aportado nada a este país. Lo que vive aconsejándolo de mala manera a los jóvenes y a las jóvenes. ¿Tú entiendes? Ahí necesitamos gente con criterio, gente que luche. Que le duele este país, como ella no vota, dijo ella que no vota, pues era que está... <risa> yo decía, Ay, oíste, porque está. Yo pienso que estamos en las redes, yo, yo me aloco, Guerrero, oíste. porque si que no vota es porque no tiene, vea. <risa> y es así la mami Jordan, siempre metiendo la pata, como que ella dice que no busca sonido, porque qué fue lo que hizo con eso? Es busca... igual, señores, es igual que. que que los vipo, que lo buenas. Sí, tú sabes quiénes son los que debieran estar presos. ¿Tienes? El ladrón de Leonel Fernández y el de Roberto Rosario. Esos son los que debieran ser interrogados, porque esos son los causantes de ese fraude. Y ese, esos sabotajes que están armando frente a la plaza de, de la bandera, ...debieran estar rindiendo el honor a nuestro Padre de la Patria... ...en memoria a cumplirse el 27 de febrero nuestra libertad... ...y no estar de rastrero ahí... ...haciendo sabotaje, haciendo lo que no se debiera hacer... ...que recuerden nuestro Padre de la Patria... ...los sacrificios que hicieron para darle una patria libre... Y se dejen de estar de rastrero, que es lo único que están haciendo ahí: rastrería, impidiendo el tránsito, sin vergüenza. ¿De, de, de, ¿de dónde nos llama, doña? ¿De dónde nos llama? Señor, la opinión del público, pueden llamar a 829, no lo veo el número, flaco. 809, iba a ir mío ya. 725-0505, de su opinión sobre lo que está pasando con la protesta. Cada quien tiene su opinión, hay que respetarla. Hay muchos que no están de acuerdo con la protesta y muchos que sí. ¿Entiendes? Bueno, la, la, la doña está como un poco alterada. La que está aquí ya, ¿verdad? Tiene, tiene su razón, porque aquí cuando hacen... Eh, eh, yo te apuesto que en la mañana se quedó mucha gente también durmiendo cuando dicen... Eh, ¡Hello, buena! Buenas, Néstor. Hermano, ¿cómo tú estás? Bien, bien, bien. ¿Y usted? Se habla Richard, de este lado. Hey, Richard. ¿Qué, lo, ¿Qué es lo que? ¿Cómo, cómo tú ves esto de, de, de la protesta? No, no, eso está bien. Tenemos que revelarnos los, los, los jóvenes y, y nosotros los que vamos estar en edad ya por el futuro, ¿estás entendiendo? Claro, claro. El futuro, el futuro va mal y si dejamos el sistema como va. Los niños no van a poder ni hablar ni y nada después, entiende Entonces, otra cosa, Neto. Quiero a los manifestantes, a los que estaban organizando las actividades en los diferentes puntos, en las diferentes ciudades, que fácilmente el gobierno, como tú sabes que yo tengo un fila de asesinos a la policía, fácilmente sí. le llaman un poco. y Ya el presidente de la Junta está hablando de que, que, que organizaran bien sus actividades, que no pasen problemas, cuando vienen a ver, le meten infiltrados a las actividades y le van a hacer un toño a la policía entre ellos mismos para que vean que fueron los jóvenes que están organizando o los, los que están, o los políticos que están haciendo esa actividad, ¿entiendes? Claro, claro, hay que tener bueno, mucho sí. en cuenta eso. Hay eso. Que, bueno, que le llegue de una manera u otra a ellos, porque ¿tú sabes dónde estamos metidos? Estamos metidos en un país sumamente dañino. Claro, Tienes claro. De, de, de, de mucha mala caraña ¿Entiendes? Claro, claro, porque muchas gracias. A, a esta persona. Claro, comparto, comparto con nuestro amigo Richa. También que... que eh, gracias. Que eso es así. Ahorita infiltran uno y, y suelto un pedazo de blow para la policía. De, de, de, de eso que hayan, que, que se desbaratan y llegan 50 piedras. Y se arma un rebú. Esperemos que no. Porque la policía está ahí eh, cuidando a esos manifestantes, que no pase nada de... Fue lo común. Incluso hasta agua y refresco y comida comparten con la policía decir que no, no hay nada en contra de la policía. Y un saludo también al general que nos ha apoyado aquí en San Francisco, mandándonos los eh, sus miembros para que protejan el tránsito y protejan cualquier novedad que cause ahí.